al tema que tuve preguntas de formación en el tema migratorio, es, eh, básicamente ha sido política de la CGT eh, la formación no solamente desde la parte eh, sindical, sino también desde la parte política. La CGT eh, viene implementando formación desde hace muchísimos años a través del Instituto Nacional de Estudios Sociales, INES, y una de las políticas que se trazaron desde hace dos años fue el tema migratorio. La formación ha sido muy importante porque eh, nosotros los sindicalistas somos neófitos en el tema de migraciones, se creó el Centro de Información y Atención al Migrante y como su nombre lo dice, solamente estamos eh, dando información y atención a toda la que es la parte migratoria laboral. que hacer es la aclaración, que el tema migratorio es muy amplio y estamos trabajando sobre el tema de migración laboral. Es importante la formación, vuelvo y repito, porque nosotros en este tema somos neófitos. Eh, hay que explicarle a los compañeros que si bien es cierto existe el derecho a migrar, la CGT como política también tiene establecido el derecho a no migrar. Y para poder establecer ese derecho a no migrar tenemos que tener conceptos claros, tener un contexto de nuestro país y de muchos países donde los colombianos terminan migrando.